Muy buenas noches en Europa. Les saluda Manuela Bastidas, a todos los amigos de Todo Cambia. Eh, gracias por permitirnos ingresar a sus hogares el día de hoy, viernes 28 de abril del 2023. 8 de la noche con 23 minutos. 8 de la noche con 23 minutos en Europa. Una de la tarde con 23 minutos en el Perú. Y bueno, eh, señalaba de que el día de hoy estamos con el dirigente Felipe Domínguez, dirigente de la Redicom, eh, organizaciones que están en pie de lucha en medio de esta dictadura, eh, obviamente de que estas luchas han bajado su intensidad, pero no porque hayan perdido mística consecuencia o hayan arriado las banderas, sino que muy por el contrario, eh, están retomando fuerzas, están reagrupándose, están analizando y están eh, trabajando las estrategias para afrontar a esta dictadura que tienen saber más de 70 muertos, desaparecidos, perseguidos y todo un escenario que el mundo debe de saberlo. En el Perú estamos ante una dictadura eh, y obviamente que las eh, el pueblo en su conjunto, ese pueblo que no es incluido en la toma de decisiones en nuestra patria. Eh, vuelvo a señalar, no han arriado sus banderas. Este y otros temas lo vamos a conversar con Felipe Domínguez eh, luego de la presentación de Todo Cambia Noticias. Eh, adelante, don Felipe Domínguez, bienvenido a Todo Cambia Noticias. Buenas noches, amigos de Italia y Europa, que escuchan este medio informativo Todo Cambia Noticias. Y bueno, estamos acá a disponibilidad de las preguntas que pueda hacernos y también de difundir las acciones y la planificación que pues estamos vamos, en este reimpulso de la lucha popular aquí en el Perú. Antes de continuar con la entrevista le pido si tiene algún dispositivo cercano a usted poder apagarlo porque hay una filtración de sonidos para que pueda darse la uh, entrevista de manera adecuada y no tener ninguna interferencia. Eh, señalamos sí, sí. que el día de hoy estamos con Felipe Domínguez, quien es eh, presidente o preside la FREDICON, la Cofren. ¿Qué significan estas siglas, señor Felipe Domínguez? ¿A quiénes aglutina, a quiénes incorpora o quién, a quiénes usted representa en la FREDICON y en la Cofren? Bien, este, particularmente tengo que aclarar, el FREDICOM es un frente de defensa, integración y desarrollo del cono norte de Arequipa. Y Arequipa, eh, igualmente tiene otro gobierno que es la COFREM. Ambas instituciones, eh, FREDICOM es una base de la COFREM, la más importante aquí en el cono norte, son más de 250.000 habitantes. Y usted sabe que Arequipa tiene aproximadamente un millón de habitantes. Y el eje de la lucha que se ha venido dando en el aspecto de todo el país... Y esto en la región de Arequipa es el Codo Norte, ¿no? Con La Joya, Pedregal, este, Santa Rita, lugares estratégicos en el ingreso de la ciudad de Arequipa, ¿no? Particularmente nosotros sí hemos estado en acciones de lucha permanente y fuertes, pero eh, el movimiento ha ido ya en reflujo transitorio en la medida de que mucha gente tiene que trabajar, ¿no? Pero el sentimiento aún continúa, ha superado ha, las expectativas, aún todavía en el sentido de que ya internacionalmente ha sido aislada ya a través de la noticia y gracias a ustedes y a otros medios informativos que están diciendo la verdad lo que pasa en nuestro país. Ha señalado ustedes sentimientos, pero son las acciones las que van a tener que poner en su lugar a estos dictadores y asesinos del pueblo. Y para ver esas acciones sabemos de que ustedes han eh, llevado a cabo una asamblea nacional donde se han analizado estas acciones y las posibles que vayan a venir para justamente seguir protestando, seguir alzando su pliego de reclamos, que no son un pliego de reclamos de alza de salarios, agua, luz, desagüe. No, no, no, señores, aquí la protesta es política, la posición es política, y al enfrentar y afrontar a esta dictadura tiene que ser con posicionamiento político. Entiendo que en ese norte han sido los análisis, señor Felipe Domínguez. Nosotros lo entendemos perfectamente ello, eh, que esta lucha es política para la destitución de Dina Baluarte y el cierre del Congreso Vendepatria, lo que indica la gente y elaboración de una nueva constitución. Nosotros, eh, cuando dije sentimiento, el sentimiento va acompañado de las marchas diarias que hacemos acá en Arequipa, en la frase España a las 5 de la tarde. lo que conocen Arequipa, la frase España es un centro emblemático de concentración y protesta siempre se ha convertido y, y todos los días salimos, ¿no? Pero ya no la cantidad de gente, ¿no? sino este, relativamente es un poco menor pero permanentemente está marchando de lunes a sábado. Y en ese sentido, solamente hay acciones fuertes cuando se convoca ya a nivel de toda la región Arequipa, donde participamos ya mil, dos mil, tres mil personas o cuatro mil. En este caso, el primero de mayo está planificando eso. Y ese sentimiento va acompañado de todo un plan, ¿no? porque efectivamente el plan que tenemos es un segundo encuentro macroregional del sur, un segundo encuentro que va a permitir eh, en Apurima, o sea, eh, en Abancay, donde vamos a tratar eh, todos los eh, pormenores de los aciertos de nuestra lucha, va a tratarse todos los pormenores de cómo hemos cometido errores también en este proceso de lucha y sobre todo vamos a rectificar y planificar nuevas acciones. Este evento se va a desarrollar el 30, el y 30 en Apurímac, y a nivel nacional el 30. En ese sentido, el día de ayer y antes de ayer hemos hecho dos reuniones ampliadas acá en el Comando Regional de Lucha de Arequipa, en el cual hemos enviado delegados tanto para Apurímac, tanto para la ciudad de Lima, con acuerdos concretos de nuestras bases, ¿no? Lo principal es la libertad de nuestro presidente Pedro Castillo, ¿no? destitución de Dina baluarte que se cierra el Congreso, y hemos acoplado un punto ya importante cuál es, ya hemos comenzado a discutir la nueva constitución, o sea desde las bases, y ese es un acuerdo ya que lo vamos a hacer nacional porque nosotros el 4 de abril anunciamos cerramos y rompimos los constituciones del de 93 y comenzamos a lograr a través de las bases, ya artículo por artículo, la nueva constitución y esa va a ser la nueva pelea política ya en un proceso posterior ¿Eh? después que se caiga esta dictadura. Bien, eh, qué bueno es escuchar de la clase dirigente de las organizaciones sociales y, y obviamente de quienes tienen esta responsabilidad de dirigirlas de que haya una evaluación no sobre triunfalismo, sino sobre reconocimientos de errores. Si usted nos puede saber, decir cuáles son esos errores que en la práctica se ha cometido y que eh, no ha contribuido y o por lo por el momento no ha tenido los resultados esperados, o quizás estoy teniendo yo una mala lectura política. Díganos cuáles son esos errores. No, sí. Eh, primeramente, no entender que esta lucha es unitaria. La lucha comenzó anárquicamente, ¿me entiendes? O sea, de, cada, si, cada uno hacía lo que mejor le parecía como organizaciones a nivel nacional, pero en algunos lugares hemos logrado concentrar y cuando hemos logrado concentrar así el segundo, el primer encuentro macro sur, y esto que permitió unificar toda la lucha del, del sur que fue la que dio la palestra en esta lucha nacional, en, en el centro en el norte, en la central, no fue la contundencia del sur, y yo creo que porque hubo una coordinación de la primera macroregión sur, eso que implica que también hay contradicciones internas aquí eh, en torno a la direccionalidad del movimiento y eso es natural eh, en el sector popular, lo entiende? Y lo hemos entendido. Esta vez nos hemos jalado las orejas todos, porque divididos no, no vamos a poder sacar a, a, a Dina Baluarte y estos criminales que son a este Otarola y otros. En ese sentido, todas las tareas que se están dando en se función a una unidad, que significa tanto MacroSUR, tanto a nivel nacional como el 30 la Asamblea Nacional de los Pueblos. Eh... Contradicciones internas en las organizaciones sociales son saludables cuando se prioriza y se parte de puntos coincidentes. Eh, en estas luchas van a haber puntos divergentes, pero son los puntos coincidentes los que nos deben articular. Esos puntos coincidentes son los que usted acaba de señalar, libertad y eh, restitución de Pedro Castillo, nueva constitución. Esos son los grandes puntos coincidentes. Coincidimos en la destitución, desconocimiento de un Alberto como presidente. Dos, cierre del Congreso. Eh Tres, la, eh, inmediatamente la libertad de nuestro presidente. Cuando decir nuestro presidente, nos consideramos un presidente secuestrado, un presidente preso, eh, ilegalmente. ¿no? En ese sentido, nosotros seguimos insistiendo en su gran mayoría. ¿Hay discrepancias en eso? Sí hay discrepancias. Pero la mayoría insistimos que es nuestro presidente y debe eh, ser restituido porque ha sido sacado ilegalmente bajo normas engañosas y festinando muchos trámites legales y administrativos. En ese sentido, nosotros muy claros somos al respecto. Esa es una contradicción que hay que superarla, sí, porque coincidimos en destituir a Dina Valor, perfecto, estaremos adelante, ¿no en ello. Ok, pero vuelvo a insistir, ¿cuáles son los puntos que los han dividido, para superarlos hay que eh, decirlos, enfrentarlos, afrontarlos y para que no se repita la historia que eh, se ve en las organizaciones políticas. A veces se pasa por aguas tibias y yo piensan de por qué no se nombra, eh, se superó tal o cual dificultad. dígalo abiertamente para que también sea aleccionador sea... Algo que aprendamos todos a, eh, de poner aptitudes personales en aras de un proyecto de carácter eh, superior. Eh, eh, primeramente, eh, no entender que la dinámica social y la lucha política durante años en este país ha, de, ha determinado que unos apoyen a determinados gobiernos ¿no? y todos hemos apoyado determinados sectores y cuando se une eh, en la acción de una lucha, entonces te sacan esos pormenores de haber apoyado a tal gobierno o otro gobierno, entonces comienza la divergencia, ¿me entiendes? Y porque todos han sido corruptos básicamente, pero la base no tenemos la culpa de haber elegido haber apoyado a determinado presidente en de, determinado de, momento, de Fujimori, Kuczynski y todo esa indudablemente eso nos ha permitido que muchos traigan esa esa esa cruz básicamente, ¿no? Y cuando se ve la lucha, ya a veces hay separación de acciones sociales y esto debilita una acción fuerte y contundente. Aparte de eso, paralelo a ello, ya hay grupos muy interesados ¿no? dentro del movimiento popular que ya están preparando. Eh, con su, su... Tenemos pequeñas dificultades con el audio. Vamos a pedirle al señor Felipe Domínguez que eh, ojalá Gracias. podamos retomar la comunicación. Adelante, se cortó por un momento, por fracción de segundos, la comunicación. Adelante. A ver. ¿Se escucha? Ahora ¿Aló? sí, ahora ¿Se sí escucha? lo escucho. Perfecto. Decía que eh, también hay un elemento de distorsión en que hay un sector ya de, de los que estamos luchando en esta este proceso de destitución y todos los puntos que nos unen ya hay uno que ya está viendo el campo político partidario en el cual ya están hablando de, de candidatos de futuros eh, eh, constituyentes futuros este, eh, congresistas no o dejando de lado la tarea principal de la destitución de dinos y la libertad de nuestro presidente entonces eso distrae mucho y es una discrepancia que sí ya se están viendo últimamente no y el cual queremos superarlos bueno, eso es justamente a donde quería llegar y qué bien que lo señale y no haya evadido la respuesta. El hecho de que eh, muchos que están en las protestas o estuvieron en las protestas, si nosotros mmm, analizamos clara y fríamente este escenario, es que algunos están por la libertad y restitución de Pedro Castillo y muchos están por el adelanto de elecciones, ¿no? Entonces, eso mismo también se ha visto en la Macro Sur y han zanjado ese tema. ¿Quién ha cedido o no han cedido y no se ha logrado esta tan ansiada unidad? Bien, la, el primer encuentro casi fue unánime. la restitución de nuestro presidente y la libertad de nuestro presidente bien claro, es uno de los puntos principales de la lucha en el sur la libertad de nuestro presidente Pedro Castillo, en ese sentido eso ya enfoca muchas cosas, ¿no? de reconocimiento y todo y por ahí en el transcurso de la lucha y, y que se vayan todos, ¿no? que se vayan todos sin que se vayan todos, todos están ahí y, y ahí ya viene el proceso electoral que pedíamos ¿no? Eh, adelanto de elecciones, entonces hay una contradicción ahí en el proceso de la lucha, esto se va a definir ya en, en, en el segundo encuentro y en la Asamblea Nacional de los Pueblos ¿no? eh, eh, bueno, cuál es fue la decisión, ¿no? eh, nuestro presidente, libertad también, nuestro presidente, al decir nuestro presidente es que restitución porque no, por todo lado y ya internacionalmente se ha visto que es ilegal internamente también se ha visto que no está bien vacado nuestro presidente ¿Lo deben de vacar bien? No, no, yo digo en el proceso mismo del lenguaje que estoy utilizando, tampoco yo quiero que lo vacen, ¿no? Simplemente yo quisiera que termine el incel, eh, Pedro Castillo, ¿no? Y que lo dejen gobernar tranquilamente, porque nunca lo dejaron gobernar. ¡Un día! ¡Un día no lo dejaron, tranquilo. Estoy tratando de que seamos claros para justamente eh, ayudar a nuestros seguidores a no interpretar las palabras de nuestros entrevistados, sino que sean ellos como protagonistas y conductores de este momento histórico en nuestra patria, sean los que sienten posición en un momento, como vuelvo a señalar, que estamos en una dictadura y que necesitamos aquí las cosas claras, sin ambigüedades. Una de las palabras muy manoseadas siempre en el Perú y en, otros, eh, en otras latitudes es la tan ansiada unidad, pero se unen generalmente en torno a intereses subalternos y prima la disociación, disociación que en el escenario político hace tanto daño. ¿Cómo analiza el hecho de que, no me refiero ahora a las organizaciones sociales, a los partidos del sector de la izquierda, que justamente no logran esa tan ansiada unidad? Porque los partidos de izquierda, yo salgo de un partido de izquierda natural en el sur, pero ¿qué pasa? Se han totalmente aislado de las bases sociales. Antes los partidos políticos tenían bases, cédulas, dentro del movimiento sindical, del movimiento popular, desde abajo, ¿no? y las directivas salían y se aplicaban. Hoy no. Hoy son cúpulas que individualmente pueden decir muchas cosas, pero las base del pueblo no lo siente suyos. O no está la, la persuasión que teníamos antes los de bases, que manejamos organizaciones sociales, eh, populares, y que cualquier dirección del partido correcta la llevamos adelante, ¿no? En acciones sociales, etc. Pero hoy no, está distorsionado. Por eso los partidos no cuajan. Y esa es la distorsión en estos momentos. Mientras no estamos preparándonos, escúcheme bien, nos estamos preparando para reimpulsar la lucha con nuestras debilidades, nuestros aciertos, etcétera. Otros, se, en el mismo sur, se vienen reuniendo paralelamente, ¿no? Ya eh, eh, lo que manifesté hace un momento, ¿no? Para el proceso electoral, para que no nos agarre con los pantalones abajo, y tantas cosas que dicen ellos, ¿no? Pero no, yo creo que es electoralismo puro. Bueno, eso se ve en todos los escenarios, ¿no? Individualidades y protagonismo puro. Eh, la, la población, no solamente los peruanos en el exterior, muchos peruanos se están preguntando eh, ¿ha bajado las protestas y se han posicionado estos que están jugando en el pared, en el ejecutivo y legislativo? Eh, el tema de... El, Censurar a esta asesina miserable de Dina Boluarte y, o oh, volvemos a este tema porque están íntimamente ligados: adelanto de elecciones y modificación. Algunos no están siendo considerados en el legislativo, que es el poder que concentra todo el poder. ¿Cómo ustedes están analizando, señores, este escenario del ejecutivo y del legislativo? Porque entiendo de que en esta, Bien, yo, en, en esta Asamblea de los Pueblos, en esta Asamblea Nacional, se han tocado todos los temas de carácter político, no solamente el tema de la unidad en la acción, sino también el tema del papel del Ejecutivo y Legislativo. Yo creo, mire, lo que usted manifiesta es correcto, pero hay falta complementar con el Ministerio Público el Poder Judicial. Iba a ir el poder en la militar. otra parte de la pregunta, quería. <ríe> no, <ríe> es, que, es, que, es que acá en el Perú no hay diferencia, discúlpeme, aquí en el Perú no hay diferencia, son uno solo, uno solo. Y están utilizando el Poder Judicial para acción. Por ejemplo, mi persona, mi persona en estos momentos se, se encuentra ya con carpeta fiscal. Por, por, por la Divia, ¿no? La, la policía que se ve encargado de, de, de, de, de meter preso a Pedro Castillo. Igual también a nosotros, al, al presidente regional de Puno, a, a mi persona y a otros este, dirigentes que están procesándonos en Puno. Yo nunca, no soy de Puno, yo soy de, de Arequipa, ¿no? Entonces, imagínense, de región a región nos pasan ¿para qué? ¿para que no vayamos? No entiendo. Pero felizmente tenemos eh, abogados muy conscientes y que están defendiéndonos lo importante acá es que acá hay un solo todo de la derecha, así. Y el pueblo está así, tiene que hacer el puño. Y lo estamos haciendo, y lo vamos a lograr. Y ahí nos vamos a encontrar puño con puño. Lo importante es de que la unidad es, es recontra importante, porque si nos encuentra dividido, tenemos ya el apoyo internacional, ya, ya están los pronunciamientos de derechos humanos de, de organizaciones eh, mundiales. Entonces nos falta ahora... ...retomar con fuerza para que se ejecuten esas recomendaciones... ...y esa es la tarea principal ahora. Es necesario eh, el hecho de que la, los organismos internacionales... ...se hayan pronunciado en la, en la línea que lo han hecho... ...eso es importante, no se niega... ...pero más importante son las protestas que se dan... ...en el terreno de los hechos, me refiero al Perú... ...por eso saludamos sí se están en este momento reuniendo para analizar y no nos quedemos en los sendos y eternos análisis si no se vaya a la acción. Ustedes, este, ¿cómo toman el hecho de que en la práctica esta mafia criminal eh, sigue actuando a la sombra y a la protección de Alberto Fujimori? ¿Por eso... ...haya informes eh, claramente verídicos de que Dina Boluarte se haya reunido juntamente con Marta Elena Moyano... ...otra miserable que ha, se ha beneficiado del nombre de su hermana y ha llegado a estamentos de poder... ...que nunca antes seguramente habría podido lograrlo. Entonces, aquí no es Dina Boluarte nomás, aquí Dina Boluarte es una asesina, sí, pero... Está en la calle. La, eh, detrás de esto hay esta mafia criminal de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori y todo lo que significa la familia Fujimori y sus satélites como son Renovación Popular, eh, Renovación Popular, que también en el exterior, no, eso, te comento, sí. tenemos, tenemos a... Infiltrados en las marchas, en, los, en las diligencias, y ahora que buscan la unidad del pueblo. Hipócritas ellos, por cierto, pero que claramente vistieron las camisetas de renovación popular. ¿Cómo analiza este encuentro entre mafiosos y criminales? Bueno, repudiable totalmente, ¿no? Al margen de, de conocer esta realidad, pues usted la ha interpretado perfectamente, ¿no? de que existe pues, este, el poder fáctico, el poder económico, el poder mafioso, el narco, detrás de todas las funciones políticas de derecha ¿no? y de ultraderecha, como existe en estos momentos. Pero creemos, y como dijimos hace un momento, ¿no? nosotros hemos incrementado un punto más para esta unidad, elaborar desde la base la nueva constitución. Y esta nueva constitución va a ser pues, un cuaderno en el cual un folleto terminado, discutido desde la base, y ahí recién eh, plantearon ¿no? este documento a fin de los futuros congresistas, los nuevos constituyentes, del devenir de lo que venga para adelante, la institución, cierre el Congreso, porque usted, hay una crítica indirectamente que nos hace, ¿no?, de por qué estamos en reflujo, ¿no? No lo dice también usted, pero estamos en reflujo porque hemos estado en lucha, y la gente come, se trata, se trabaja, ya un tiempo hemos tenido de, de reagruparnos Yo estoy bajando conjuntamente con otros dirigentes a discutir lo articulado de, de la Constitución y ya que no hay grandes marchas. Pero sí el primero de mayo, acá en Arequipa, eh, la Federación Departamental y el Comando Regional de Lucha lo, va a lo ha convertido en un día de combate. Ya no de festejo no, no. Por día de combate, o sea, movilización va a haber el día primero de mayo acá en Arequipa. Qué bien, y qué bien que retomemos, porque todo tiene una correlación. Hablar de unidad, de partido, de proceso de elecciones, de afrontar la mafia, y ahora a puertas del primero de mayo, que no es día de festejo, coincido plenamente con usted en ello, no es día tampoco del trabajo, es día de la clase trabajadora, ¿no? Entonces eso de que algunos distorsionan día del trabajo y preparo mi parrillada, mi anticuchada, mi pollada y mi fiesta, señores, eso... Por favor, les pido, no desnaturalicen el primero de mayo. Es día de la clase trabajadora, día de reivindicaciones, día de protestas desde sus propias trincheras. Díganos cuál va a ser eh, el papel de la predicón para este primero de mayo. Bueno, vamos a participar. Es, es un gremio que ha tomado decisión de participar eh, en este evento sindical. Pese a que nosotros somos una organización social, pero estamos complementando para reimpulsar todo este movimiento. Sabemos que el movimiento sindical también está golpeado y es necesario reforzarlo con organizaciones populares, no, con solo barrios populares en el Codo Norte y en Arequipa. Eh, estamos nosotros dispuestos a ello y vamos a seguir haciéndolo en una alianza eh, sindical popular, no, es un obrero popular. Estas manifestaciones que se han dado a partir del 7 de diciembre con mucho más fuerza, ¿ha dado a luz, ha parido nuevos dirigentes eh, con, con mística, con sentido crítico? Eh, usted que tiene ya todos unos años en la dirigencia sindical, ¿está identificando nuevos liderazgos o siguen los mismos de siempre? Ya, ya. Mire, yo le digo lo siguiente, yo estoy muy orgulloso, yo estoy muy orgulloso de lo siguiente, de que en el trajín de esta lucha he visto mucha gente, muchos jóvenes saliendo y el hecho de que todos los días estén marchando. Todos los días estoy marchando desde lunes a sábado, viernes, a las 5 de la tarde hasta las 7, 8 de la noche, visitando casa de congresistas, visitando instituciones públicas en marchas, con banderas negras, con faldas, etcétera. ¿Eso qué nos ha permitido? Nos ha permitido que ahí encontrar un cualquier cantidad de jóvenes que lo están haciendo interesante esto, no solamente los jóvenes porque se llaman autoconvocados ¿eh? ok, qué bueno que sean los autoconvocados eh, las luchas son de todos en los que debemos estar todos involucrados desde sus propias trincheras unos luchan intelectualmente otros luchan en las calles y plazas otros luchan escribiendo la pluma es importante, alzando su voz de protesta de manera responsable ¿eh? Y ahí tenemos los de la prensa alternativa una gran responsabilidad de no convertirnos en los medios de comunicación tradicional. Yo discrepo con quienes difaman, con quienes interpretan, yo ...humildemente prefiero convocar a los invitados, a los protagonistas de la noticia... ...a pesar de que nos puedan gustar o no, pero son los seguidores, los electores, los ciudadanos... ...los que tendrán que sacar lo mejor de esta entrevista. Sí. Siempre digo, en una entrevista trato de dar lo mejor, aprendo mucho eh, al hacer las preguntas... ...y escuchar las respuestas, trato de corregir errores pero trato también de que sean ustedes de una hora de entrevista, saquen lo mejor y lo pongan en práctica en su vida cotidiana. Es el objetivo de Todo Cambia Noticias, de convocar a dirigentes sociales, políticos, a hombres de la academia, y a todos aquellos inclusive con los que podría discrepar alturada y respetuosamente. Señor Felipe Domínguez, otra realidad eh, que hemos eh, estado observando en nuestra patria es de que eh, muchos eh, fuera que están fuera del Perú me preguntan en el Perú hay dictadura matan se movilizan pero la economía no cae la economía está vigente y dicen gracias a este modelo no señores eso lo han analizado ustedes han analizado el hecho de que en el Perú hay una economía criminal criminal instaurada por estos poderes fácticos que gobiernan nuestra patria y nos referimos básicamente a la derecha. Muchos, muchos este, en la parte económica ponen a la gran empresa a la que pone los impuestos, son las que evaden impuestos, ¿me entiendes? Los que pagamos impuestos somos los micro y pequeños empresarios, acá estamos en mi restaurante acá en el Codo Norte, por ejemplo, no, pagamos nuestros impuestos y así miles, millones de microempresarios pagamos nuestros impuestos, y ese es el dinero del IgD, impuesto a la renta, ya sea por sistema eh, mínimo o máximo, no, a eh, sistema RES, etcétera. Lo importante es de que nosotros nos hemos puesto a analizar de que efectivamente los que portamos más somos nosotros la población, y cuando hay una crisis económica, nosotros somos los que asumimos eh, toda la carga, y ellos no, ellos ajustan sus precios, etcétera y nosotros somos los que ponemos toda la parte económica. Entonces, hay que hacer un reanálisis, un reestudio de todo lo que aportan no los grandes empresarios y nosotros, los microempresarios, o la misma población, porque también tiene impuesto a la renta, no de cuarta y quinta categoría. Eh, la constitución nefasta del criminal y asesino Alberto Fujimori, constitución que la defienden con uñas y dientes de esta dictadura y todos los esbirros que están en el Congreso de la República, pues ha hecho muy daño a la economía popular, a la economía del pueblo. Díganos usted, por favor, ilústrenos, ¿cómo va la canasta básica familiar? ¿Un kilo de arroz, un kilo de huevo, un kilo de pollo? Díganos un poco, porque la, la, la prensa oficial no dice los precios. Ahorita estamos en la abundancia no, y, y, y, y ha subido todo y eso no lo dicen. Pero en un momento en el que estamos analizando nuestra realidad en el Perú, Van, me interesa un poquito, bueno, saliéndonos usted, del tema momentáneo. Ustedes usted ya le pondrán el, el aspecto de euros, ¿no? Bueno, acá se trata de que el kilo de arroz está entre 4 soles, a 3.80 a 4.50 el kilo de arroz, ¿no? Y azúcar es el promedio también, 3.50 a 4.50, depende de la calidad. Y ni qué hablar de otros productos como el aceite, ya está el litro, ya ni litro vende, vende 900, y la botella es de 900 mililitros, en el cual ya no ponen un litro, ¿no? ¿Y para qué? Pase? ¿Para jugar con los costos? Estaban 11, 12 soles, 13 soles, lo que anteriormente no estaba más barato. La allí, el, el, el, el pollo, ¿no? El pollo, cuando cayó Castillo estaba creo con 7.50, 8 soles, hoy está 13, 12 soles el pollo y no dice ni pido la prensa nacional, ¿no? Y entre otros aspectos, la economía ¿no? es este está bien delicada para, para los pobladores, ¿no? Básicamente, ¿no? La carne roja, ¿cuánto está el kilo? El kilo eh, depende, si de, es de, de, de primera, usted le encuentra hasta de 25 soles, 20, 19, de segunda le encuentra 17, eh, 15, hasta 14, 50 le pueden dar ya, bueno, Entonces, ¿no? El cordero está 18, 19 soles el chancho está por ahí también 19 20 soles el día. miren ustedes cómo esto no se dice en los medios de carácter nacional que desinforman pero es vital para darnos cuenta cómo se tapa nuestra dura realidad en el perú no solamente se tapan los precios Imagínense ustedes si no visibilizan la masacre de nuestros hermanos peruanos que protestaron legítimamente por respeto a su voto, a su elección. Imagínense ustedes ya todo lo demás como es cubierto bajo el manto de la impunidad y de aquello que predomina en los poderes del Estado, bajo el manto de ese polvo blanco que tanto gusta seguramente a los de la derecha bruta, chorada y asesina. ¿no? Este díganos, don Felipe Domínguez, ¿qué otras organizaciones sociales van a estar en, este, en esta Asamblea Nacional? Trate de darnos a conocer, mencionarlas a cada uno para que vean que esta no es una reunión de cuatro o cinco o una reunión de amigos, sino de grandes organizaciones sociales eh, representativas. ...y que tienen legitimidad. Esas organizaciones son las que tienen la legitimidad Asamblea, ante la mirada del pueblo. La Asamblea Nacional de los Pueblos este, está conformada por la CGTP, la Comisión General del trabajo del Perú... ...y todos los otros frentes regionales, sindicales independientes e incluso sectores populares que no están afiliados a ellos... Eh, a nivel nacional, nace sabe del año, de la década del, del 80, cuando se realizó una primera asamblea nacional popular eh, en, en el Salvador, en el cual se tomó la primera decisión, ahí en Salvador, de reunirnos cada tiempo que haya crisis económica, ¿no? Y es una manera que lo venimos haciendo, y esta es la quinta asamblea nacional. Y los macrozures son creaciones ya, propia de, de las macro Sures y el cual también hace su análisis y evaluación de todas las acciones que vengan, o sea, ahí no hay que, que yo tengo... no, venga usted y aporte y participe de las acciones sociales, porque puede venir a hablar, pero después no hace nada en las acciones sociales, de hecho, ya pues ahí estamos hablando de un... De un de un demagogo, ¿no? Pero nosotros queremos que el que participa, va, aporta, igual manera también con bases, participe de las acciones y tareas que nos demos en esas sures o Asamblea Nacional de los Pueblos, porque ya hay muchas cosas que van a salir adelante. Mire, el 30, el 1, 2, 3 para adelante, es otra historia en el Perú, ya más planificada, con eh, recogiendo todos los errores y reforzando los aciertos que hemos tenido, ¿no? Eh, qué bien. Y ustedes, entre dirigentes, también supongo que se están comunicando, organizando, articulando para lograr, vuelvo a señalar, la unidad. Hemos hablado en Todo Cambia siempre de la macro sur, al cual le expreso el mayor de los respetos, y el Perú, el reconocimiento a Puno, sin dejar de lado Cusco, Arequipa, Ica y todas las eh, provincias y regiones. Pero ¿qué saben de la macro centro? Yo soy del centro, soy de Huancayo. Yo lo digo abiertamente cuando me preguntan en cualquier momento. ¿De dónde eres? De Huancayo. Para que sepan que más allá de Lima existen otras ciudades ricas, históricas, con una riqueza en todo aspecto, que será motivo de otra entrevista. ¿No? Pero bueno. ¿En la macrocentro no se escucha? ¿La, ¿En la macrocentro sigue bailando, danzando o se están organizando también para eventos de carácter político? Bueno, eso lo vamos a recibir en la, macro, eh, en la Asamblea Nacional de los Pueblos. Ahí tengo un poco de desconocimiento, ¿para qué voy a hablar lo que no conozco perfectamente? No hay acciones fuertes, se han hecho, ¿no? De bancar. Pero para, no hay y, una, la, una la relación, no hay una comunicación articulada entre dirigentes. Eh, ¿Organizaciones sociales? ¿A eso me refiero? ¿Ustedes no se están comunicando con dirigentes en ese nivel? Como le decía, en el Perú aún hay dos tipos de organizaciones a nivel nacional. La Asamblea de los Pueblos ¿no? y la COMUL. La COMUL más o menos es una organización que se ha formado a raíz de los acontecimientos últimos no de autoconvocados y otras organizaciones que han estado en lucha. Esto tratamos de unirlo todo. Por eso desconozco muchas acciones que pueden estar haciendo. Hay reuniones a través virtuales, vía de, de, de, de Zoom, etcétera, el eh, cual hay otros representantes superiores a mi persona, como es el José Luis Chapa, eh, el señor Jorge Del Carpio, gente que aquí en Arequipa tiene más nivel que yo en el sentido de representatividad, pero ambos somos del comando regional de lucha porque yo represento un sector de Arequipa en Arequipa ustedes saben perfectamente dice los arequipeños son revolucionarios y los arequipeños dicen los cononortinos son bien machos y yo represento a los cononortinos y también le hago la pregunta en ese sentido no solamente con la macro centro, sino la macro norte que sabemos que han estado movilizados por otras consideraciones obviamente pero que todos los caminos nos conducen a seguir protestando en el Perú frente a esta dictadura. ¿Qué eventos conoce y o si está...? No, no. Aquí no se puede hacer protestas aisladas, ¿En el, el Perú el... es uno solo. Puno no es un páramo silvestre, debemos de alguna manera imitar lo que hizo Puno y como un solo puño levantar una sola bandera en todo el territorio patrio. A eso va a direccionada mi pregunta, si, si entre dirigentes están Macro Sur, Macro Norte, Macro Centro, eh, Oriente, eh, todos ellos. O sea, el Perú debe ser único también a nivel de sus eh, asambleas nacionales, si no, no tiene carácter de nacional. Adelante, señor Felipe. ¿Qué a sabe qué de la macro Norte? Un, un proceso de lucha. Esta... Vamos a pedirle que Esto... nuevamente nos eh, ya, inicie eh, con la respuesta. En eh, la macro no tenemos reuniones a través de Zoom, a través del de señor José Luis Chapa. El, el señor encargado de coordinar ese señor José Luis Chapa con la Macro Norte. Ahí en, ellos, yo no estoy encargado de eso, pero sí hay relación en las luchas que han desarrollado. Lima no solamente Puno lo ha, lo ha, eh, lo ha así tomado por Puno, sino en el señor y ahí en, en, en Lima. Entonces ahora la lucha de norte, lucha ya más reivindicativa en función a las eh, lluvias ¿no? y que, que el gobierno no, no los atiende. Falta el salto político de la lucha política y cuál es su bien definida. Hay una pregunta que va también le iba a señalar. Es momento de aclarar todas las dudas y de manera clara y contundente. Acá dice Madeleu. Dice, gracias a, a todos los seguidores de Todo Cambia. Dice, señor Felipe, porque la pregunta es directa a usted. Por favor, ¿puede aclarar el rumor de traición de la CGTP el día que marchó brevemente, entregó petitorio al Congreso y se retiró? ¿Qué sabe usted sobre este famoso petitorio que entregaron una fracción o, o, o dirigentes de la CGTP o una central que conforma sí, una base conozco. de la CGTP? Esas son no, Miren, nosotros... Mire, la CGTP tiene conocimiento... Lo que hemos averiguado era la lucha de la CGTP y Constitución Civil tenía la presentación en su de su pleno reclamo. Y todo. La cantidad de población que tiene los trabajadores de Civil es magnífica y lograron... Lograron romper barreras, llegar hasta el Congreso, a, a la instancia que más manifiesta, y se entregaron los memoriales. Y yo no estaba en línea, Eso, no, esa cosa, de eso se planifica, ¿no? Y se toma el tampoco se hace las cosas anárquicas. De eso hemos adherido, pero no es traición, por favor. Muchas veces solimos dar, a mí me dicen recontra traidor también a, el equipo a muchas personas, por haber de, de, haber, pues, de haber, que todo el mundo nosotros nos van limpiando en función a esta lucha política que estamos dando contra señor, es señor Felipe, le pido de manera especial, señor Felipe, le pido de manera especial tratar de responder esta pregunta que me están pidiendo con insistencia, le dé respuesta, pero no se le ha escuchado bien el mensaje porque hay una oh, se está intercon, eh, intercortando la, uh, su declaración en el sentido por el equipo que está manejando. Trate nuevamente de dar la respuesta. ¿Hay traición en la CGTP cuando Bien, presentaron este le nuevo Ok. Ya, le, re, le respondo. Le respondo. Ya. Fue construcción civil. Y construcción civil tiene... Miles de, de, de trabajadores que lograron romper cerco para llegar al Congreso y entregaron los memoriales. No fue el objetivo de la Constitución Civil con la CGTP, pero no fue el objetivo agarrar y tomar el Congreso. Y, no, no, eso, no, por eso, eso no es traición, eso es objetivo cumplido y objetivo retirado. Es lo que he averiguado, indudablemente, por siempre me gusta preguntar, para dar, ¿no? pero no hay traición ahí. Muchas veces se llama traición por algunas cosas que, que ya no se puede avanzar. Y no entienden la, el, el análisis de la situación inmediata, y es donde recién la agencia hace un, un, un como le dé la gana a veces, muchas veces, y pateando canillas, ¿no? Y eso. No... Eh, estamos en conversación con el señor Felipe Domingo, quien preside estas importantes organizaciones, y yo es parte tanto de la Fredicom y de la Cofrenc. Quién ha definido en la primera parte de la entrevista eh, no solamente a quiénes aglutina, a quiénes agrupa y cómo estructuralmente está diseñada estas organizaciones sociales. Hay nuevas organizaciones. ¿Cómo van los, eh, las universidades? Es básico tener a los estudiantes. Ahora que ya empezaron las clases a nivel universitario. ¿Cómo va este tema? ¿Se tiene contacto con los universitarios de las diversas universidades para que sienten posición, señor Felipe Domínguez? Pues es otra debilidad, hay que ser muy honesto. No hay mucha relación con los estudiantes, como anteriormente lo hubo con las federaciones universitarias, que muchas de ellas ya no existen y hay movimientos simplemente... Eh, de centros federados, etcétera, ¿no? no es como antes, ¿no? Eh, no se puede ir a hablar con un, con un dirigente que, que autine a todos, sino ya es balcanizado básicamente la organización en las universidades, bien limitado, soy honesto en decir bien pero sí jóvenes de sectores populares, sí están participando que son universitarios, pero pues no lo hacen orgánicamente como universidad sino lo hacen como pueblo Uno de los grandes daños que hizo Fuerza Popular y toda esta mafia criminal es desarticular y meter en el chip de los estudiantes de que hacer política es malo, es sinónimo de corrupción. Bueno, eso ojalá que se tenga que trabajar arduamente para incorporar y hacer que las universidades sean centros de debate y no solamente formación de algunos eh, eruditos en algunos temas ¿no? o eruditos en todo y a la fine no contribuyen en nada entonces hay que eh, retomar con mucho trabajo a nivel de universidad porque son ellos los que conducen también desde Una tarea la academia muy, Una tarea muy, muy, muy complicada ¿no? cuando los docentes están parametrados, fosilizados y apartados de la realidad nacional Señor Felipe Domínguez, esta dictadura fascista? No se va a poder. ¿Cómo? Mientras hay esta dictadura fascista, mientras hay esta dictadura fascista que no permite, ¿no?, que la gente comience a concientizarte o tener reuniones Siempre son criminalizadas las reuniones, etcétera. Entonces yo creo que eso casi eh, lo ven imposibilitado. Más la estructura que puso Alberto Fujimori en ese tiempo en cuestión de quitar los cursos de eh, economía política, filosofía y cursos en la propia universidad y en, en secundaria. Entonces no permite que el estudiante universitario pueda captar lo que le pasa en realidad simplemente ser un ente más, no un analista, un crítico o un cambio de sociedad. Eh, sí, es necesario saludar a todos estas, estos escenarios, estas plazas, como en la Plaza San Martín y todos los que debaten eh, en ese escenario, igual a la Plaza España es el escenario que nos dice el señor Felipe Domínguez, donde todos los días seguramente analizan la realidad nacional, pero a ese análisis no basta, vuelvo a decir, emoción social sino también hay que darle formación y direccionalidad política. ¿Coincide o no conmigo? Correcto. ¿Qué días se están reuniendo en esta Plaza España y a partir de qué hora ya haga usted la invitación sí, para también. que más ciudadanos peruanos que apuesten por la unidad, y que apuesten por la protesta y que apuesten por hacer ...política desde ese espacio... ...en su momento verán si son o no partidarizados... ...que no es malo ser, ser no. política partidarizada... ...es necesario para llegar a estamentos de poder... ...¿no?... ...entonces... Eh, eh, ...bueno... ...haga usted la invitación para que asista... Lunes, ...masivamente... Lunes a, ...lunes a sábado... ...las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche... ...después de un análisis... ...de intervención de la gente se pasa a la marcha, ¿no? Todos los días. Esos son los autoconvocados, donde eh, de todo tipo, a veces vienen organizaciones y lo que hemos acordado el día de ayer eh, es que eh, si no es cierto, para reforzar este tipo de, de acciones de lucha permanente, un día a la semana va a ser con acciones de mayor cantidad de gente con ma, ma, manifestando que van a ir más, más este, organizaciones populares para que ya no sean 50, 100, 200, sino que sean mil, por lo menos un día a la semana para hacer, dale fuerza a nosotros. Eh, bueno, hay voces a las que hay que responder. Dice, frente a la respuesta que usted ha dado de la CGTP y de ese pliego petitorio que ha sido entregado en su momento, dice, no se puede justificar deslealtades. ¿Qué responde a nuestro seguidor eh, Juana Kihuaquí? Kihuaquí es Juana Kihuaquí. La persona la persona que nos está preguntando indudablemente debería hacerla a la persona de la Ciudad de Lima, pero yo también puedo responderle mínimamente, y yo no me voy por el lado crítico, por el lado positivo. Si la persona conoce que había un acuerdo en el Congreso de romper barreras y ya tomarlo, eh, sacarlo a los congresistas, bien, por ella, ¿no? Así que ese acuerdo capaz no lo tenían, ¿no? Y ya han llegado hasta el nivel de presentar nomás los es ver el lado positivo del asunto hay que seguir avanzando. Hoy viene una Asamblea Nacional de los Pueblos y ahí se harán los análisis por qué pasó eso, no de esa manera corporativamente sale el acuerdo y las aclaraciones del caso. Mientras, todo nos une, nada nos divide, señores. Pero que ese todo nos une no solamente sea verso, que ese todo nos une no solamente sea discurso, sino sea práctica, que es lo que queremos. Unidad en la acción, en la práctica para lograr los objetivos de arrinconar y sacar de la conducción de nuestra patria esta dictadura asesina del pueblo, ¿no? Eso es lo que queremos, es lo único que nos motiva el estar en estos momentos haciendo justamente incidencia sobre la importancia de la unidad para justamente lograr objetivos que, que favorezcan a las grandes mayorías. Y esperemos de que este pedido llegue a todos y cada uno de los dirigentes en diversos niveles, en los diferentes sectores, en los diferentes niveles de organización, o sea la unidad. Es una palabra que encierra mucho, pero tan distante de ambiciones y apetitos personales, de traidores, de disociadores, de figuretis y yo de eh, desinformados y yo de aquellos que hacen juego a la derecha no felipe domínguez dirigente de la Freddy con sus palabras de despedida a través de todo cambia noticias haciéndole eh, la invitación abierta a que cuando usted lo considere este espacio de reflexión de todo cambio está a disposición suya y de los otros dirigentes. Pedirle públicamente que nos estaremos contactando internamente para tener los nombres de los dirigentes del norte, porque es mejor convocar a los actores políticos y sociales y yo solamente soy una correa de transmisión entre ustedes, seguidores y los dirigentes Me del sector social. Meto a, a, a... Okay. Muchas gracias y a todo y me comprometo esa tarea que me están dando. Es un pedido, es un pedido de que les solicito públicamente a retomar los contactos con los dirigentes. Gracias, don ya está, Felipe ya está, ya está Domingo. No, así Voy es, hay que Total que no sea, me dicen, promesa de político, que sea por promesa de dirigente social consecuente, usted, eh, con identidad. Usted es testiga. Usted, todas las acciones sociales que nosotros hemos desarrollado, le hemos estado enviando. Todo absolutamente, lo que hacemos, absolutamente, tengo ah, que te señalar que sí, cada Déjame vez que yo... Sí, yo tengo que decir Corre. algo públicamente. Cada vez que yo llamo a los dirigentes o a todas las personas que han sido entrevistadas, las he contactado directamente yo a través de eh, Gustavo, quien es el que se encarga de hacer las coordinaciones para la entrevista para que eh, tengamos la posibilidad de tenerlos a ustedes como protagonistas de la noticia, como protagonistas de un cambio que beneficie a nuestra patria, el Perú. Muchísimas gracias. Éxitos, los éxitos de ustedes son los éxitos del Perú. Y este primero de mayo, viva la clase trabajadora, gracias, trabajadora. y que la Muchísimas gracias. Nosotros retornamos el día de mañana a través de Todo Cambia a 9 de la noche con 17 minutos en Europa, 2 de la tarde con 17 minutos en el Perú. Muy buenas noches. Hasta buenas noches. la luego.